Hola, soy y En este tutorial te voy a mostrar cómo reutilicé unas macetitas plásticas para luego sembrar unas suculentas.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 Te invito a dar dedito arriba y a compartir el video. De esta forma me quedó. Quiero mostrarle otros diseños que hice. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Espero les guste. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.